frente desarrollo y libertad con cada uno de sus sublemas que somos tres sublemas así que bueno va a estar el día sábado por ahora el problema es que no no da antes de las 24 horas en su lugar ni su ubicación por el tema de que estamos teniendo problemas ustedes saben que nosotros nos han roto una sede a él tuvieron amenaza de bombas también en buenos aires varios intentos de atentado así que y acá en san juan particularmente de una persona que amenazó que lo, lo tuvimos que llevar a a fiscalía hacer una denuncia este te lo va a estar esperando por un arma así que bueno por todas estas situaciones no vamos a dar hasta 24 horas antes Mirá, nosotros tenemos la foto y tenemos y el perfil coincide con la foto así que ya se radicó la, la es una investigación sumaria eh, si bien doctora todavía bueno no puede dar eh, los lugares sí eh, quería consultar más o menos eh, qué, qué es lo que van a hacer cuando llegue mi ley acá, qué es lo que tienen planeado hablar con, con va la militancia. A tener conferencia de prensa, va a tener conferencia de prensa. Vamos a hacer caminata por el centro, seguramente de la peatonal, y también va a estar con la militancia. Eh, va a estar solo la jornada del sábado. Así es, por ahora sí. Bien, eh, digo... Paola, ¿y tienen pensado otra visita también antes de las elecciones del 14 de mayo? Si le hemos pedido, imagínense que estaba en campaña en toda, la, en toda Argentina, hace pocos meses vino, vuelve a venir y ya hemos podido que antes del 14 vuelva a venir, eh, pero bueno, eso ya depende de su agenda.